Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video de la serie, hoy nos enfocaremos en conocer algunos componentes electrónicos necesarios para el hardware de los proyectos. Para comenzar te hablaré de la protoboard, la cual es un tablero con orificios que se encuentran conectados eléctricamente entre sí, de manera interna mediante patrones de líneas, como se puede ver en la imagen. Las partes superior e inferior se conectan de forma horizontal y la parte central se conecta de forma vertical. En esta protoboard se pueden insertar componentes electrónicos y cables para formar circuitos electrónicos. Ahora te hablaré del potenciómetro, que en este caso no corresponde a un medidor de potencia, sino que es el nombre que se le da a un tipo de resistencia variable. Antes de mencionar sus partes y su funcionamiento, es importante que conozcas el significado de resistencia eléctrica. Una resistencia eléctrica es la oposición al flujo de corriente eléctrica de un conductor. Estos son los símbolos utilizados para los esquemáticos. Y el ohmio es la unidad de medida. Ahora sí, regresando con el potenciómetro, este dispositivo es un resistor eléctrico con un valor de resistencia variable que se puede ajustar manualmente. En total tiene tres terminales, el primero va conectado al voltaje de alimentación, el tercero a tierra y el segundo es el que arroja el valor de la resistencia. Y bueno, este fue un pequeño resumen para que conozcas algunos componentes muy útiles para que realices diversos experimentos. Ahora te invito a seguir conectado con el curso para que apliques algunas de las cosas explicadas.